Y de la mañana me levanto de la cama Y salgo de mi casa Y el sol pega en la cara Y que el día quitado no se espera Hoy con los pibes en la esquina queremos a Dios Diez de la mañana me levanto de la cama Y salgo de mi casa Y el sol pega en la cara Y que el día quitado no se espera Hoy con los pibes en la esquina con chica y siempre le decimos que nadie se percibe Y la gente no mira con nosotros ni camisa y siempre le decimos que nadie se percibe Y cuando caiga y se nos empezamos a preparar La fecha es el instrumento para salir a tocar y Llegamos al aire y esta está la jeta Y la gente se prepara porque esto es una fiesta Y saben que tal no te va a tocar El grupo bien la que la va a agitar Y saben que tal no te va a soñar Mañana me levanto de la cama y salgo de mi casa y el sol venga en la cara y que el día quitado no espera. Hoy con los pibes en la esquina queremos acción. Viene de la mañana me levanto de la cama y salgo de mi casa y el sol venga en la cara y que el día quitado no espera. Hoy con los pibes en la esquina queremos a Dios. La gente nos mira, nosotros ni cabida. Y siempre le decimos que nadie se persiga y la gente nos gira con nosotros ni cabida. Y siempre le decimos que nadie Vamos al baile y esta esta la jeta Y la gente se prepara porque esta es una fiesta Y sabes que tal no te va a tocar Un grupo viene de la que la va a agitar Y sabes que tal no te va a sonar Para ti decidí va a sonar para mi mamá